Soy de la comunidad de Masnam, actualmente estoy viviendo aquí y necesitamos su apoyo para la venta de nuestro cacao nativo natural, biológico para el desarrollo del turismo vivencial, el desarrollo de, en nuestra comunidad. Muchas gracias. Mira amigo, eh, eh, voy a decir una palabra este, a invitando. A otro, este, otro sitio, que nosotros, nosotros, nosotros estamos, estamos caminamos este, caminamos. manejando este, el derivado de cacao, ya, ver, cacao ver, nativo. Es sí, como, como ya ustedes usted, ya creo que viaje, han visto en televisión que, este, que están pasando ¿no? este, a nivel nacional, este, el, el, no sé que lo que manejamos, cacao nativo.